Hermes este vida Romero Ella arma su bololo y de una se enrumba Le trago pa' la mesa y se peluca Ella arma su bololo y de una se enrumba de trago pa' la mesa y se peluca Yo también soy loco, mi loca Mira que ella se está formando Tenemos un besito en la boca Dejemos el pasado olvidado y yo Yo también soy loco, mi loca Mira que ella se está formando, tenemos un besito en la boca, dejemos el pasado olvidado. Ella arma su bololo y de una se enrumba, y le trago pa' la mesa y se peluca. Ella arma su bololo y de una se enrumba, y le trago pa' la mesa y... <risas> Con cariño, para Enadi Beltrán y Uva del Chadín. Cinto del caos, doctores Jorge López, Gira Reyes y su muchachistas, Jorge González, buena nítido el lloro. Y esto se lo goza, Julio Nicolás Carriazo y William Ricardo. Para mi amigo, Eric Aventaño, firme, firme. Esa muchachita tiene el sabor, tiene el sabor, tiene el sabor. Ese que mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ella arma su bololo y, de una y le una se enrumpa, le traigo pa' la mesa y se Peluca. Yo la conocí en 315, vaya que amor tan bacano Desde entonces ella me sigue, apenas que yo la llamo Yo la conocí en 315, vaya que amor tan bacano Desde entonces ella me sigue, apenas una llamadita y... Suas. Ella arma su bololo y de una se enrumba Y le trago pa' la mesa y se peluca Ella arma su bololo y de una se enrumba Se peluca y me gusta, esa niña me tiene tragado, se peluca y me gusta, esa niña me tiene trabajo, se peluca y me gusta, esa niña me tiene tragado. Para taliar Valdobino, de parte de su papá. Edward Martínez y Roland Torres, esos son los mil. Y que se rompan los parlantes, el rey Arturo, Nápoles, Mololó, los chamos, el Yonchi por todos lados.